La alcaldía municipal no ha las respuesta a las reivindicaciones que le hemos dado solicitado. En la noche de hoy estamos realizando lo que es un via cruce en representación a lo que Jesucristo pasó por la, por la humanidad para salvarla. Entonces, este via cruce es en representación a, la calamina, a las calamidades que están pasando a los miembros del cuerpo de bomberos. En lo adelante, eh, Batista, ¿qué otros métodos de lucha podrían paralizar ustedes los servicios de manera completa? ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, le estamos dando el último plazo ya al Ayuntamiento Municipal. Le estamos dando esta semana al Ayuntamiento Municipal como último plazo. Y ahí en adelante la lucha va a recibir. Ellos serán responsables de lo que suceda y ahí en adelante. Le damos esta semana de plazo ya como último plazo. Ya no hay más plazo para el Ayuntamiento Municipal. ...miembros de la prensa, de que las autoridades no hayan dado respuesta hasta ahora a los bomberos. Ellos ponen su vida para salvar a todos los franco y franco-macorizanas. Sin embargo, no tienen ni siquiera un seguro médico. Lo que tienen es un salario de miseria y, y ahí le descuentan un seguro que no le están dando el servicio. Así que llamamos a los funcionarios a que den una respuesta ya, porque de mañana en adelante no se sabrá lo que se va a hacer aquí, en San Francisco de Macorís, en apoyo al Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís. Más franco -macorizano. debemos recordar aquel, aquel miembro del cuerpo de bomberos que cayó en un fuego, en un incendio. Y si a este muchacho hoy día le pasa algo, ¿dónde está el seguro que lo va a amparar? Señores, autoridades, no se burlen de este pueblo, no se burlen de lo más humilde y de los hombres y mujeres trabajadoras. Así que ya lo saben, aquí está el Movimiento Popular junto a los bomberos. Siempre estará firme junto a ellos y los pasos que ellos dan, ahí estaremos nosotros con ellos. Esa indiferencia que ha mostrado el alcalde de G eh, tiene este pueblo preocupado. Nosotros entendemos, el Movimiento Social, y la... ...el pueblo y la, la, la, todo, todos los ciudadanos de San Francisco de Macorís... ...que eso es inhumano... ...que al parecer a Siquio no le duele a este pueblo... ...ni le duele lo que pueda pasar... ...uno de esos héroes de los bomberos... ...en este momento sin seguro... ...pero no solo es el seguro... ...sino el sueldo de miseria... ...que, ha estado, que han estado ellos devengando ...por un servicio tan necesario... ...por un servicio que lo que viene a salvar vida a este pueblo... Sin embargo, no le acomodan o no le, no le crean mejores condiciones de vida. Un bombero en cualquier parte del mundo son de las personas que tienen más privilegios, que tienen mejores condiciones de vida y que todos todo los gobiernos municipales y nacionales le brindan todo el apoyo necesario, le brindan todos los recursos porque necesitan estar tranquilos y su familia vivir cómodamente. En ese sentido. Eh, ya ellos decidieron darle un plazo a Siquio ONG y a ese ayuntamiento, al Consejo de Regidores, para que en esta semana resuelvan los, los, las demandas que ellos están planteando. De lo contrario, ya en la otra semana ellos van a radicalizar la lucha. Y nosotros esperamos que todo el pueblo, al igual que el movimiento social lo está haciendo, lo apoye y se manifieste en contra de esa actitud de indiferencia, de rechazo, a estos héroes que ha mostrado Siquio NG.